a la información de último momento Diego Esteves, ¿de qué se trata? Exactamente, porque la copia que tengo en mis manos es justamente la demanda civil contra Cintia Fernández de parte de Leila Davidovich la mamá de la cumpleañera donde sucedió lo del gas pimienta, aquel episodio sí. millonaria demanda 20 millones de pesos, recordemos la justicia civil se maneja con compensaciones económicas. Epa. Y esta es importante contra Cintia Fernández. ¿Va a tener que pagar 20 millones de pesos, lo doctor Cazorla? Sí, es el reclamo de acuerdo a un cálculo que armó la doctora Patricia Castro Martínez, que es la sí. encargada de llevar adelante este reclamo. Sí. Eh, de acuerdo al cálculo que me hizo llegar, lo cierto es que tiene que ver... Sobre todo con el trauma que generó en el marco del cumpleaños, que durante un año se estuvo programando. O sea que, ¿más o menos va a alcanzar para hacer un cumpleaños nuevo? Sí, ¿Esa es la idea que, que además, hay muchas consecuencias que se desencadenaron a propósito de esta erupción, sí, que claro. ayer en vivo contábamos que se trataba, que no coincidía con los relatos. ¿Y Cintia ya está al tanto? digamos ¿Ya le llegó esta notificación? ¿Ella ya, ya sabe que, que está siendo demandada por 20 no. millones de No, creo que no. Está presentada en la justicia. Mm. Entiendo que la notificación es el paso siguiente, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿En base a qué se calcula, digo, los 20 millones que son cerca de 5 mil dólares? Sí. Bueno, no, los daños siempre están calculados, se dividen en dos partes, daños materiales ...y daños morales, sí. después de, dentro de los daños morales... ...hay daños psicológicos, distintos, yo no tengo acá el cálculo exacto... ...ahora se lo vamos a pedir a la doctora Castro Martínez... Sí. Eh, para ...por lo menos para tener la liquidación de gastos... ...y saber exactamente cada rubro a qué corresponde... Sí. Pero Ese ...es compensa, especialista en la materia. digamos, compensa lógicamente, imagino el cumpleaños... ...que se vio arruinado producto de la intervención de Cintia... ...pero también, digamos, los daños a los menores... Sí. O eso va por la vía penal. Cada, eh, cada persona que sufrió un daño sí. va a tener un reclamo completamente aparte. Por ejemplo, no, no, no. Lo de ah, Milena, además de los 20 millones de pesos, la van a demandar de, eh, diferentes familias del barrio. No. La van a demandar ¿Otra? diferentes padres sí. de nenes que han sufrido, en particular Milena, sabemos que sí. fue la chica que tuvo las lesiones ah. en la garganta, que